hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella en esta clase veremos circuito en serie y paralelo la definición fórmulas para circuitos en serie y paralelo y por último un ejemplo de aplicación de circuitos combinados no siendo más comencemos circuito combinado su definición es la combinación de resistencias en serie y en paralelo esto se le conoce como circuitos combinados. Miremos aquí un ejemplo. Tenemos una batería, un interruptor y aquí tenemos dos resistencias en paralelo. Y esta, si lo podemos mirar, sería una resistencia en serie. Entonces es una combinación de paralelos y serie. Esto se le conoce como circuito combinado. Bien, miremos las fórmulas de circuitos en serie. Resistencia total es igual a la sumatoria de resistencias individuales la corriente es igual al voltaje total sobre las resistencias individuales. No olvidemos que la corriente es constante en un circuito en serie. Entonces la corriente no va a cambiar. Los voltajes en cambio sí. Voltaje total y la sumatoria es igual a la sumatoria de voltajes individuales, potencia individual, corriente por los voltajes individuales cada uno. Y su sumatoria nos daría la potencia total. Bien, miremos las fórmulas de circuitos en paralelo. 1 sobre RT es igual a sumatoria de 1 sobre las resistencias individuales. La corriente individual es igual al voltaje sobre la resistencia individual de cada uno. Aquí, en los circuitos en paralelo, nos olvidemos que los voltajes son constantes. El voltaje no cambia. Cambia la corriente, sí. Entonces la potencia va a ser corriente individual por el voltaje total y por último la potencia total es igual a la sumatoria de potencias individuales miremos las unidades recordemos resistencia se da en ohmios corriente en amperios voltaje en voltios y la potencia se da en watts esas son las unidades vamos a mirar ahora un ejemplo de aplicación combinando circuitos en serie y en paralelo en el siguiente circuito encontrar la resistencia total sus diferentes corrientes el voltaje las potencias individuales y la potencia total miremos tenemos este circuito tenemos este voltajo, voltaje dos resistencias acá que están en paralelo y por último tenemos unas resistencias que se encuentran en cero entonces importante siempre que vamos a resolver un tipo de, de circuito como este lo más importante es empezar a resolver la parte paralela primero convertir este circuito en paralelo a que se convierta en serie entonces resolvemos esta parte y por último todo nos va a quedar en serie entonces es muy útil resolverlo de esa manera miremos entonces tenemos lo siguiente vamos a poner el nombre a esto resistencia 1 resistencia 2 resistencia 3 y resistencia 4 y por último tenemos el voltaje que vale 120 voltios vamos a concentrarnos en resolver estas resistencias en serie y las vamos a llevar a paralelo entonces, eh, perdón, estas resistencias que están en paralelo las vamos a convertir a un circuito en serie, entonces se plantearía de esta forma paralelo 1 sobre R5 voy a llamar una nueva resistencia que lo voy a llamar R5 es igual a 1 sobre 10 que está en paralelo más 1 sobre 5, esto da 0,1 ohmios más 0,2 ohmios nos dan 0,3 ohmios pero como podemos ver esta resistencia está invertida o sea que debe invertir esto nos quedaría 1 dividido 0,3 ohmios al dividir la resistencia 5 nos da 3,33 ohmios o sea que ya todo eso se convierte en una sola resistencia entonces nos cambiaría el circuito de la siguiente forma ya aquí esto valdría 3,33 y esas resistencias no cambian entonces llamamos ahora, la voy a llamar a este R5, R3, R4 y ahora pues el voltaje, no lo olvidemos entonces vamos ahora, todo esto se convirtió a un circuito en serie entonces vamos a hallar la resistencia total que es la suma de las resistencias que ya tenemos que serían la que acabamos de encontrar más las dos que siguen esto nos daría 17,33 ohmios, no olvidemos que la resistencia sea en ohmios ahora, con esa resistencia vamos a encontrar la corriente, vamos a despejar de aquí la corriente entonces como está multiplicando la resistencia total, lo voy a pasar a dividir, nos va a quedar 120 dividido 17,33 eso nos da 6,9 amperios, esa corriente es constante, no olvidemos que los circuitos en serie las resistencias son eh, las resistencias eh, son, van cambiando pero la corriente siempre va a ser constante mientras que en paralelo el voltaje es constante y las corrientes cambian entonces es importante ver eso de igual forma los invito para que vean los videos de resistencias en serie si tienen alguna duda y también resistencias en paralelo bien, continuando con el ejercicio yo tengo la corriente vamos a calcular los voltajes entonces nos olvidemos ya tenemos todo esto, vamos a hallar los voltajes vamos a hallar el primer voltaje 1 por R5 este valor pues sería 6,9 nos olvidemos entonces vamos a reemplazar quedaría 6,9 amperios por la resistencia 5 ese sería el voltaje 22,27 voltios ahora el siguiente la corriente no olvidemos que no cambia 6,9 por 4 nos da 27,6 amperios por último voltaje 4 y 6,9 por 10 nos da 69 amperios ya tenemos los voltajes de este ejercicio. vamos ahora a mirar con cada uno de estos voltajes el cálculo de potencias entonces tenemos lo mismo y ahora vamos a concentrar la potencia no olvidemos que potencia es igual a la corriente por cada uno de los voltajes entonces potencia 5 que sería la de acá la corriente que es 6,9 por el voltaje que es 22,9 voltios eso nos da 158,01 ahora potencia 2 corriente por el voltaje que ahorita encontramos 27,6 eso da 190,44 y la potencia 3 6,9 por 69 nos da 476,1 watts o sea que cada uno de estos tres son las potencias del ejercicio por último para hallar la potencia total ¿qué vamos a hacer sumamos las tres potencias entonces tenemos las potencias no olvidemos que son en watts y la suma de las tres nos da 824,55 watts de esta manera se concluye este ejercicio si te gustó mi video, te pido por favor que me apoyes con un me gusta y lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes sociales. Los enlaces los se pueden encontrar en la parte baja del video. Te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.